Muy bien, bueno, pues eh, si queréis empezamos, vamos a hacerlo muy, muy dinámico, vamos a ver muchas aplicaciones eh, y, y vamos a darle una, una vuelta de tuerca a esto de la transformación digital con algo que ahora nos viene muy bien y que muchos de vosotros y vosotras seguramente ya estáis a, eh, <ríe> ya estáis haciendo. Anita, como siempre, tan graciosa. Eh, los que faltan están aparcando, ¿vale? Eh, es un chiste muy bueno, me lo, me lo, me lo voy a apropiar, ¿vale? Eh, pasa que es un chiste contextual, dentro, dentro de un tiempo no, no será gracioso. Bueno, bromas aparte, eh, estamos eh, hablando hoy de una faceta muy importante de la transformación digital. Yo os voy a contar rápidamente la teoría y vamos a ir a saco con las aplicaciones que os pueden ayudar, que al fin y al cabo no son otras que las que yo uso día a día. ¿De acuerdo? Es eh, muy bueno el chiste, ¿eh? Tres puntos. Muy bueno. Eh, bueno, pues como decía, eh, la transformación digital tiene una, muchas facetas y una de, la, de ellas es el teletrabajo, que en el fondo no es más que la compilación de una serie de herramientas y de estrategias que favorezcan la deslocalización del trabajo en un sitio físico asociado a nuestra actividad empresarial y la podamos hacer en movilidad o en cualquier otra parte. Eh, la, la movilidad, tendría que haber puesto el foco un poquito más mejor por aquí, para que me veáis mejor, que no se me vea tan pálido y esta luz de flexo, muy bien, estoy eh, ya un youtuber total y absolutamente hecho, ¿eh? de la noche a la mañana, bueno pues precisamente esa necesidad de resiliencia y de cambio eh, ahora es más necesaria que nunca, eh, en la era post-covid eh, las empresas que tengan más teletrabajo, bueno, pues van a ser empresas más capaces de sostener eh, la, la crisis económica que va a venir posteriormente y la reconversión de la actividad profesional que vamos a tener, ¿vale? No penséis solamente en las situaciones que tenemos ahora, sino en las situaciones en las que la gente a lo mejor tenga miedo a ir a un coworking, a un espacio de trabajo, a, a una reunión y, y el teletrabajo sea su, su medio natural. De aquí van a salir muchas cabezas tocadas, ¿vale? eh, por muy fuertes que seamos, y, y la sociedad va a cambiar, las empresas van a cambiar, los trabajadores van a cambiar, la gestión de personas va a cambiar y la, eh, el teletrabajo va a ser algo mmm, que va a dejar de ser secundario para convertirse en un, en un algo cada vez más eh, preponderante, sobre todo en ciertos contextos de trabajo. Vamos a familiarizarnos con el concepto de teletrabajo, vamos a conocer algunos ejemplos de tareas y flujos que podemos teletrabajar ya y podemos hacer, como son las comunicaciones, la reunión, vamos a descubrir algunas de las apps y plataformas que, que se usan o que podéis usar y vamos a ver un pequeño plan de siete pasos para que eh, podamos hacer realidad ese proceso de eh, transformación eh, digital y de... Eh, y de teletrabajo eh, 100% operativo, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que os tengo que hacer es, eh, y así también me vais dando un poco de feedback, ¿estáis teletrabajando? ¿Estáis haciendo ya teletrabajo? Porque eh, a lo mejor estamos contando cosas que os pillan de cerca, os pillan de lejos, os pillan eh, de pleno, o os pillan en plena transición, ¿vale? Primero vamos a dar una, una vuelta al concepto del teletrabajo. Vamos a ver aplicaciones específicas, ¿vale? Vamos a, a tratar de ver o de entender qué opciones hay en el mercado de mayor o menor sofisticación, ¿vale? Y, y vamos a dar una vuelta a todo eso, ¿vale? El primer concepto es el del teletrabajo, ¿vale? A José, José Antonio dice que no le queda otra. Patricia, sé que lleva estar trabajando mucho tiempo, ¿Vale? nos puedes ir ilustrando qué herramientas usas tú, ¿vale? Que alguna de ellas yo creo que usabas tú estabas usando Zoom en alguna ocasión, ¿vale? Eh, para ir ilustrando no solamente con, con las herramientas que yo voy a enseñar, sino también con, con la experiencia que, que tú tienes. Yo llevo prácticamente cuatro años teletrabajando simultaneando eh, mi actividad dentro de Mainforce, de Grupo Mainjoes, eh, y casi, casi podría decir que es rara la semana que no teletrabajaba un día porque tengo totalmente replicado, o tenemos, nosotros tenemos totalmente re, replicado nosotros, nosotros curiosamente le llamamos trabajar en remoto, no me preguntéis por qué, pero es una manía eh, corporativa, le llamamos trabajar en remoto, ahora es teletrabajo, ¿vale? Eh, muy bien, vale, eh, ¿qué tres cosas hacen falta para eh, incrustar el teletrabajo en nuestros hábitos? Software, a casco porro. ¿Vale? pero en su justa medida, ¿de acuerdo? Es decir, nos no hacen falta plataformas y herramientas. Muchas de ellas ya las usáis, eh, Trello, eh, Asana, Todoist, eh, Todo, eh, Sky, ¿vale? Pero hay que hacer una lista. Uno de los primeros problemas que va a haber, o que hay, es la saturación de herramientas que usamos. Yo soy como obseso como de la productividad, eh, me gusta aplicar el minimalismo no solamente en las herramientas que uso, sino en el número de ellas que uso, ¿vale? Entonces, hacer mi inventario. Eh, ¿qué? ¿Cuántas herramientas usáis ahora mismo en el teletrabajo? ¿Tenéis la sensación de saturación? ¿Tenéis la sensación de que ahora tenéis que atender más frentes? Porque este es el primer paso eh, que yo estoy notando cuando alguien me pide asesoramiento sobre el teletrabajo en estos días. Eh, y frases de, hablando hablando con clientes y, y con conocidos, de, tengo una saturación horrible de gente que eh, me estoy pidiendo de WhatsApp, de Telegram, de correo, de videollamadas... de Entonces, hay que reconducir para que no cunda el pánico y tengamos que tener la sensación de que tenemos que tenerla todas. ¿vale? Tenemos que tener las que tenemos que tener... Eh, Jesús Vega está el 50% de la plantilla si estamos trabajando, ¿vale? Eh, no sé si Jesús te movía, tú te movías en qué sector, en el automovilístico era. Eh, claro, obviamente, eso lo vamos a ver. Hay cierta parte que no se puede, eh, eh, que no se puede cambiar, ¿vale? Bueno, eh, obviamente hace falta un hardware, que hardware no ha nos hace falta. Entiendo que me escucháis bien, ¿vale? Lo, si, lo, si lo hacéis es porque pues yo tengo aquí un señor micrófono que cuesta 300 napos vale que es un micrófono que se usa para podcasting es un micrófono profesional que, que intenta y que ya tengo domesticado para que corrija los ecos y los sonidos y los eh, y se me escuche bien vale y tengáis la posibilidad de escuchar esta sedosa voz hola Kiko qué tal buenas tardes vale y por, su por supuesto hace falta conocimiento hace falta entender, ¿vale? porque incluso teniendo el software y el hardware, si no hay una serie de habilidades y de competencias, no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, el ciclo del teletrabajo lo vamos a dejar en listar las funciones y los objetivos, centrarnos primero en qué tareas individuales podemos hacer a través del teletrabajo, pensar en qué flujos de trabajo colaborativos tenemos, es decir, una vez que ya tenemos claro cuáles son nuestras funciones o las funciones de la persona que tiene que teletrabajar que se centre en sus tareas individuales, primero en las que haces solo o sola, ¿vale? Porque si no, eh, se, se satura. El trabajador o trabajadora, cuando tiene que hacer teletrabajo y no lo ha hecho nunca o tiene bajas competencias digitales, lo primero que va a sufrir es una saturación de, Dios mío, ahora todo tiene que ser por el ordenador y no sabe dónde atender. Entonces, como decía mi abuela, despacito y con buena letra, ¿vale? Primer paso, tareas individuales. Después, las tareas y flujos que son colaborativos, ¿vale? Y ya después nos centramos en herramienta de desempeño. Curiosamente, y puede resultar raro que os diga que hay que empezar por en el teletrabajo, lo, lo último que hay que empezar es por eh, la productividad, pero es así. Comunicación, documentación y productividad serían las tres áreas que deberíamos trabajar en el teletrabajo, ¿vale? O que, o que eh, planificar para que el display de teletrabajo sea el correcto. No podemos pensar en la productividad, de hecho, debemos asumir como cargos directivos que va a haber una bajada de la productividad si la persona que tiene que aceptar el teletrabajo y adaptarse al teletrabajo no tiene predisposición hacia las herramientas digitales o es una persona con una actitud mmm, complicada del cambio, ¿vale? Eh, estamos hablando del típico, la típica, lo hemos hablado muchas veces en los presenciales, de, esa, de, ese, de ese perfil que se resiste a usar esa herramienta, usar el CRM, que usa papel, que, que, que, que se agarra a, a sus disquetes de MS2, ¿vale? Para ejecutar la contabilidad de la empresa, ¿vale? Eh, Rafael lleva años teletrabajando hace tiempo, muy bien. Pero no me habéis dicho cuántas herramientas, no hace falta que me digáis cuáles, pero sí decirme cuántas, 5, 6, 7, enumerarlas mentalmente, porque en este pequeño viaje que estamos haciendo, que muchos de vosotros ya estáis haciendo, a lo mejor caemos en la cuenta que o tenemos demasiadas o tenemos demasiadas pocas, pero que hay que encontrar justo el equilibrio eh, para que sean las herramientas que necesitamos, ni más ni menos, las que necesitamos, no otras, las que nos van a ser útiles, sin pasarnos ni sobrarnos, ¿vale? Dos, eh, bueno, tres... Bueno, estábamos hablando, por hacer un poco repaso, eh, estábamos hablando de bueno, pues cómo, cómo eh, en el proceso de transformación digital, incluso alguno de vosotros ya decía que el 50% de la plantilla estaba haciendo teletrabajo, pero que el otro 50% no se lo podía permitir porque eran procesos fabriles. Yo soy súper friki y súper amante de la transformación digital y admito que efectivamente hay una parte... Que, que es muy complicada de, de llevar a teletrabajo pleno, por una razón muy sencilla, porque hay, pro, eh, eh, hay procesos fabriles y, y es muy complicado eh, hacerlo. Por eso podemos establecer cuatro categorías, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es hablar de aplicaciones concretas, específicas y de estrategias, pero también eh, cuatro escenarios, el Easy, el Medium, el Hard y el Impossible, ¿no? El, impossible, ¿no? el Easy es... El fácil, el que incluso ya está en proceso de transformación. El Medium tiene cierta parte de resistencia y requiere eh, un poquito más de trabajo. El hard es el que es muy complicado eh, y ahí está pendiente también la alta dirección y en algunos casos la falta de competencias digitales y después son los que son muy complicados. ¿de acuerdo? Eh, si una empresa no tiene en formato teletrabajo los tres primeros, los dos primeros, pero mejor dicho hasta Medium, es, es, es para hacérselo mirar. ¿Vale? Los otros dos es más complicado, pero debemos aprovechar esta ocasión para lograrlo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que esto ocurra. Si esto no, no ocurre, eh, pues no, no vamos a avanzar. Por supuesto, tiene que haber una cordura y una planificación concreta y específica que nos determine hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Y que nos permita, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no volvernos locos y locas eh, al tuntún e intentando que, que esa, ese proceso de teletrabajo sea algo absurdo. El, primero, el primer todo de la tarde, ¿vale? Ya entrando en Jundia. El papeleo, ¿vale? Uno de los eternos enemigos de la transformación digital y del teletrabajo es la gestión documental. Pues aquí tenemos un ejemplo. Esta aplicación se llama ScanBoot, ¿vale? Es una, una aplicación eh, que podéis encontrar... Eh, en cualquiera de las tiendas eh, de apps eh, de, de los sistemas operativos, ¿vale? Y nos permite, os la voy a poner por aquí, y nos permite, y nos permiten, eh, eh, nos permiten escanear documentación. ¿Vale? Eh, Scam, Scam Pro o Scam Boot, eh, como ya lo conocía porque ha cambiado de nombre, eh, nos permite cosas muy interesantes, que es establecer flujos de trabajo. No solamente eh, te permite escanear eh, o conectar con más de 20 servicios, sino fijaros en el detalle eh, importantísimo de que eh, te permite mmm, que si tenés tareas recurrentes de digitalización de documentación, esas pequeñas tareillas, recordar la primera fase de tareas, las eh, automaticemos. Por ejemplo, eh, cuando yo, eh, cuando yo eh, eh, gestiono eh, documentación en papel, tickets de, de autopista, eh, de facturas en papel, eh, pues yo la subo a una carpeta de Dropbox que tengo compartida con administración, ¿vale? Y eh, lo que tengo es esa ruta ya pregrabada en ScanBoot y me permite subir la documentación de forma eh, muy rápida, ¿vale? Entonces, estas pequeñas navajas suizas, ¿vale? Pues por ejemplo, ScanBoot la tengo eh, conectada con TodoEase, ¿vale? Eh, o la tenía conectada con TodoEase, que era mi herramienta de productividad eh, hasta el lunes, ¿vale? Eh, que ya lo he pasado todo a Sana, ¿De acuerdo? Eh, bueno, pues me, me permitía eh, guardar específicamente en un proyecto toda la documentación eh, digitalizada, ¿vale? eh, Te permite eh, tener, eh, por ejemplo, eh, también eh, OCR, reconocimiento de escritura, ¿vale? La, la, la, te permite volcarlo simultáneamente en varios servicios de información. Es una aplicación que demuestra que es muy fácil pasar de lo físico del papel a lo digital. Sobre todo porque la idea es que todo lo fotográfico se convierta en PDF y que como tiene reconocimiento de escritura se puede buscar información dentro del documento. Esta aplicación se puede usar eh, con cualquier teléfono de gama media con resultados muy buenos. Tener en cuenta que un teléfono con la cámara que tiene y a la distancia en que se hace una fotografía norm normalmente, pues por encima de los 300 ppp, que es los puntos de resolución por, eh, por pulgada, pues es más que suficiente para tener un OCR de reconocimiento razonable en el documento, ¿de acuerdo? Ese sería un primer flujo de trabajo que podríamos digitalizar, ¿vale? Es muy fácil, es decir, imaginar que estamos en este encierro, no tenemos la posibilidad de tener un escáner cerca y, y queremos tener flujos avanzados, ¿no? Pues como ya digo, conectado directamente, incluso con recordatorios, es muy habitual, por ejemplo... Eh, pues que tengamos un comercial en la calle, que haga fotografías, que le decimos el protocolo de que haga fotografías, de que esas fotografías las convierta con scanboot en PDF, ¿vale? Pero a lo mejor pesa mucho y, ni, y no queremos que se fulmine el plan de datos de la empresa, pues le ponemos un recordatorio para que cuando llegue por la noche a casa, se conecte al wifi y le tenga le dé a subir documento y se suba, ¿vale? Te permite esos pequeños flujos de trabajo muy interesantes que os permiten eh, digitalizar muchas cosas. Otra herramienta que permite la digitalización de procesos y que precisamente a mí me acaba de jugar una mala pasada, ¿vale? Porque, eh, bueno, no sé si es OBS o ha sido el router. OBS, ¿vale? ¿Qué es OBS? OBS es una herramienta que traemos del mundo del streaming, de los, de los gamers, ¿vale? De los jugadores y estos... Estos señores pues emiten sus partidas, sus juegos eh, a través de esta herramienta. Esta es una herramienta totalmente gratuita que, que bueno, eh, yo creo que os hice por aquí una captura de pantalla para que la vierais. Os la voy a poner para que la podáis ver. Esto es OBS. No os puedo poner OBS porque yo lo estoy usando precisamente para, para emitir, claro, y, y como lo estoy usando para emitir, si os la pongo en pantalla, pues palma. Como podéis ver aquí, es una herramienta que puede asustar un poquito, pero es una herramienta muy fácil de configurar, hay muchos videotutoriales, y que te permite eh, emitir por distintas eh, partes. Por ejemplo, veis aquí abajo, en la parte de la izquierda, yo tengo las escenas. Los webinars de directivos, los que estoy, el que estoy justamente emitiendo ahora mismo aquí, pues eh, lo estoy emitiendo eh, con una serie de características. Tiene una máscara de fondo, capturo mi pantalla externa, capturo la webcam, eh, el micrófono externo, eh, los, los textos de cabecera. Veis que ahí también hay distintas escenas, pues cuando emito en el Instituto Municipal de Empresas, en el INFE... Eh, cuando lo hago a través del Máster de Recursos Humanos, por Twitch, que lo hacemos con el, eh, con el podcast, el webinar directivo, una, un programa de marca personal que estamos haciendo con profesiones digitales, el programa de, también de pymes. Entonces, esta herramienta te permite emitir en directo por YouTube, como estamos haciendo ahora, por Facebook Live, eh, por Twitch y creo, y creo que nada más, ¿vale? También te permite hacer la grabación en local. ¿No? Entonces, en principio puede parecer que esta herramienta a vosotros que os interesa, pues en un proceso de y en un ejemplo operativo de, de, bueno, pues de teletrabajo y de poder hacer una emisión, por ejemplo, de un workshop, de un producto, de un servicio, os hace falta un ordenador, esta aplicación, configurarlo, una webcam con cierta calidad, la que yo estoy usando ahora mismo es 1080p y eh, un micrófono. Puede ser un micrófono de solapa, que lo podéis encontrar, un Rode, eh, que es un poquito más caro, por 50 euros, pero que os, permite, eh, que os permite emitir directamente, como veis. Además, esto se queda en YouTube después y permite la creación de videotutoriales corporativos, eh, formar a gente simultáneamente, ¿vale? Es una herramienta mercetiniana que, cuando lleguemos a la era post-Covid, y a lo mejor la gente no quiera ir a una reunión de trabajo porque eh, quiera que le presentemos en remoto nuestro producto o nuestro servicio, lo podamos hacer con este pequeño estudio de grabación. ¿vale? Es una herramienta totalmente gratuita, multiplataforma para Mac y para Windows, incluso creo que hay una versión para eh, Linux que os permite hacer emisiones y convertiros eh, o convertir eh, un espacio de trabajo en un auténtico estudio de grabación para emitir... Eh, formaciones, eh, presentaciones, etc. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eh, como veis, pues es, es muy fácil Bueno, es muy fácil el concepto. Eh, de hecho, si alguno tiene interés por usar OBS, lo único que tiene que hacer es eh, pedirme información. Nosotros lo usamos desde hace eh, 3-4 años, es un software muy estable, tenemos cientos de horas atrás de OBS y nos funciona muy bien. Os permite, eh, sirve para Facebook, para la eh, Facebook Live, YouTube, Twitch, podemos usar la cámara y el micrófono del portátil si no tenemos un equipamiento más eh, más eh, sofisticado y podemos eh, moderar pues como estamos haciendo. Yo eh, tengo capturada la, una pantalla principal, aquí en la pantalla que tengo a mi izquierda, a vuestra derecha, según como lo veis vosotros, eh, tengo el, el canal de, de YouTube donde miro de vez en cuando por si preguntáis algo, ¿vale? Y ese, eso es un proceso, un ejemplo de cómo incluso las presentaciones comerciales en físico se pueden, de, se pueden virtualizar con un coste muy, muy, relativamente muy bajo. Es decir, el, eh, este software es gratuito es tener el hardware y el conocimiento para, para saber usarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, también podemos, en el proceso de transformación, implementar una filosofía. Esta filosofía, tuve dudas a la hora de, de añadirla, porque, bueno, eh, es, es un poco compleja, ¿vale? Pero el B.O.D. Eh, eh, es una filosofía de trabajo donde hay una comunión, un acuerdo entre eh, los trabajadores y la empresa. Y es que, hasta cierto punto, es y esto es una tendencia que desde 2013-2014 ya se está eh, usando en Estados Unidos, siempre con una serie de pre, pre, prerrogativas y de acuerdos escritos, tácitos, que hacemos, pues a lo mejor el teletrabajo, que ahora nos puede costar una fuerte inversión que no podemos acometer, se puede basar en que la gente traiga sus propios dispositivos. Bueno, ahora no es traer, sino usar sus propios dispositivos, ¿vale? Aquí hay varias cosas que, que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El, el BIOD es un ahorro sí o sí porque permite eh, no tener que hacer una inversión económica en los equipos, ¿vale? Te, te permite un plan de acción rápido, ¿vale? Es muy complicado que en una casa no haya una tablet, un teléfono, un portátil y un ordenador, ¿vale? Eh, permite también que incluso en situaciones como la que tenemos se pueda hacer un despliegue rápido mientras se adquiere y adapta equipo corporativo, vale. Pero también afecta y ayuda a potenciar la productividad porque tener en cuenta que eh, muchos de vosotros habéis subido, sufrido el infierno de tener que llevar dos teléfonos corporativos, vale. Sí hay soluciones con dual SIM, eh, terminas, pero al final al final a la postre qué haces, pues que terminas teniendo el terminal propio el terminal a lo mejor bueno pero no tan bueno de la empresa y, y al final no es productivo porque el trabajador no sabe dónde tiene las cosas, ¿vale? Entonces, eh, en esta filosofía hay un acuerdo tácito de que el trabajador pone su dispositivo, vamos a decirlo así claramente, pero eso se, se reporta también en una serie de cosas, ¿vale? Eh, se reporta en que eh, tiene que haber un acuerdo de que la confidencialidad, el mantenimiento, el cumplimiento de la ley de protección de datos, ese tipo de cosas eh, deben, deben eh, mantenerse. Pero esto es una solución que nosotros hemos dado a muchos de nuestros clientes, ¿vale? Ahora no es momento de que estés eh, pidiendo a tu proveedor eh, una tablet, un portátil o un teléfono porque te, te va a terminar, te va a tardar una semana en llegar, ¿vale? Y a lo mejor lo que te tienes que centrar es que si en tu, eh, tus trabajadores tienen de buena fe esa colaboración, usar esos propios dispositivos con los VPN, con los servicios y los protocolos de seguridad adecuados, pero incorporarlo, ¿vale? Porque si no, el proceso de teletrabajo se puede dilatar mucho en el tiempo y aquí ya se trata de, una, de un, una supervivencia, ¿vale? Por lo tanto, el teletrabajo, sobre todo con esta última filosofía que os he puesto encima de la mesa... Eh, es un cambio de mentalidad progresiva. Cuando yo empecé a trabajar en, en, en for hace ya cuatro años y tres meses, y dos meses, eh, yo había estado en otras consultoras de formación, no había visto el teletrabajo, o como nosotros le llamamos, el trabajo en remoto. Eh, cuando lo vi, me pareció una buena opción de conciliación familiar, de conciliación laboral, y también una manera... Eh, de, de ser realista con la vida que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, este ejercicio de cambio de transformación a mí me costó meses, ¿vale? De disciplina, pero como yo ya eh, tenía eh, bastante equipamiento tecnológico en casa, pues no me costó. Entonces, todo esto es algo que no, no podemos hacer de la noche a la mañana. El teletrabajo, en definitiva, es mucho más rentable y económico, tiene un mayor alcance y escalabilidad que el analógico y sus costes y curva de aprendizaje son cada vez más reducidos. El teletrabajo hace cuatro años era muy complicado, ahora existen cientos de plataformas, herramientas y opciones, quizás ese es el problema, que existen demasiadas, ¿vale? Y, eh, y bueno, mm, permite que el trabajador tenga un alcance tremendo. En la primera persona que yo eh, vi haciendo teletrabajo, que me contó lo que era el teletrabajo, fue en el año 99. Era era un compañero de trabajo que había trabajado para, para un banco, Bené Paris puede ser, estoy diciendo, no sé si es portugués, era un, era un banco que ya era un banco en aquella época muy digital, ¿vale? Y estaban en despliegue y en vez de tirar de oficina, como hicieron muchas en aquella época de crecimiento, muchas, muchos bancos, tiró de una especie de cruce entre directores, eh, agentes comerciales y, y, y perfil de banquero de toda la vida, pero deslocalizado sin oficina. Y eh, creo, creo que era un banco francés o portugués, mmm, lo, lo tenía muy estudiado y a él le llegó un, una caja eh, con un portátil y un modem de la época, con un fax, eran tiempos de fax, con un fax impresora de la época, y, y le, le, le explicaron cómo configurarlo, y, y, y claro, él de repente era una oficina móvil que tenía alcance para todo el mundo. Entonces, el teletrabajo es algo que, que aumenta muchísimo el alcance de nuestras actividades, y eso le tenemos que dar una vuelta. Muy bien, primer eh, o segundo eh, toro de la tarde, Gunderlis, antiguamente ahora llamado To Todoist, Oh, eh, to, do, to do. To do es el heredero de Wunderlist, Microsoft la compró hace un tiempo y es una herramienta que nos puede servir para empezar con el proceso de gestión de tareas. Ahora mismo, en este proceso de teletrabajo, podemos sentir un poco de saturación y de vértigo hacia eh, nuestra eh, focalización de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, de qué estamos pendientes y de qué no estamos pendientes. Importantísimo que eh, si nosotros o la gente que tenemos a nuestro cargo no usan aplicaciones de productividad, empiecen a usarla. Y a lo mejor debemos empezar por una musecilla como es Wunderlist. Para que le veamos un uso directo, pues yo lo que voy a hacer es enseñaros cómo eh, la... Eh, a ver, ¿dónde la tenía yo? Por aquí... Ah, aquí está. Vamos a cerrar la Scamboot que ya la hemos visto. Esto es Todo. Como veis, tiene un entorno a estar la versión web, ¿vale? Y eh, tiene eh, aquí en la derecha, podéis ver, os lo pongo en grande por si no lo veis bien, alguna de, las, eh, de los sistemas de organización que se pueden usar eh, sin problemas con... Eh, con ToDo y que nos permiten organizar ciertas cositas, ¿vale? Vamos, vamos a verlos. Primero os voy a contar el concepto y después os voy a contar cómo usarlo. Ahí tenéis el, el código QR por si queréis descargar la aplicación. Esta aplicación es total y absolutamente gratuita, ¿vale? Eh, perdón, José Antonio, es que se me ha ido la cabeza. ToDo, Microsoft ToDo, ¿vale? Eh, tenéis ahí el el enlace código QR para descargarlo, ¿vale? Ahora la te va a salir en pantalla y lo, y lo puedes descargar. Es, como digo, el, el heredero de, de Wunderlist y nos permite eh, empezar a, us a usar, mmm, eh, a usar el ciertos paradigmas de organización. El primero que yo suelo enseñar es el que yo denomino listas inteligentes de tareas, ¿vale? Son eh, cajones donde nosotros vamos metiendo los ítems. Este concepto de listas inteligentes lo que busca es que seamos capaces de dejar de tener que memorizarlo todo, convirtamos a nuestra aplicación de, de gestión de tareas o de recordatorios en nuestra memoria extendida y lo hace este eh, estos eh, cinco o seis tipos de, eh, de listas de eh, recordatorio y de ítems vale eh, aquí veis los cuatro ejemplos que los, eh, los seis ejemplos mejor dicho que os puedo enseñar de eh, listas inteligentes aplicadas a todo vale listas de catálogo son listas de cosas cosas que tú tienes eh, conjunto de cosas que en distintos contextos te son útiles maletas de viaje, Compra semanal. Yo lo uso, por ejemplo, con los regalos de Navidad. Eh, los regalos de Navidad a la gente normal os provoca estrés. A mí no. Yo tengo una lista donde guardo los candidatos y candidatas a ser regalos eh, para mi gente y ahí los dejo. ¿Vale? Y entonces ahí, en ese momento, eh, si yo me cruzo en pleno agosto con un regalo que me gusta para mi padre, pues ya lo tengo guardado. No lo compro a lo mejor en ese momento, pero cuando llegue diciembre, octubre, noviembre, que ya sí serán fechas, pues yo no tengo que acordarme, está en esa lista. Ese es el concepto de lista de catálogo. La lista de tachabilidad va en el mismo sentido, pero en vez de tener ítems in inanimados, tiene acciones, acciones concretas. Por ejemplo, ahí tenéis la ITV. Eh, mmm, mi coche ya tiene un poco tartana, ya tiene un, cier un cierto tiempo y cada vez que llevo, tengo que llevarlo a la ITV... Bueno, pues... Eh, le pillan siempre las mismas cosas, ¿vale? No, no sé por qué se extensa el, el freno de mano, el faro, es que no me acuerdo, tengo que mirar la lista, creo que es el faro de frenado derecho falla, ¿vale? Pues Entonces yo antes de llevar la ITV saco mi lista, eh, voy al taller, le dejo el coche y digo, mira, revísamelo en general, pero en esto en particular, ¿qué es lo que me suele fallar? Aparte de que me revise las cosas que me tienen que revisar para que el coche funcione configurar un router de internet, ese tipo de cosas. Lista de vida, grandes metas, cosas que queremos hacer. Es importante tener también un, un, un cofrecito donde me, meter las cosas que nos motivan y que queremos hacer. Las listas de rutina son listas donde yo guardo cosas que evitan la rumiación de la toma de decisiones, ¿vale? Por ejemplo, pues ropa, ¿vale? Eh, para no repetir el mismo conjunto eh, con el mismo cliente, eh, reuniones, ese tipo de cosas después las listas de cuentas retrógradas son listas de cosas, por ejemplo cuando eh, hago una clase pues normalmente por ejemplo las que imparto en el INFE pues van con todo este circo de la misión por Facebook Live por lo tanto no es simplemente que yo llegue como un señorito eh, conecte mi tablet y ya está, no, tengo que llevarme el Mac, el trípode dos micrófonos el duplicador, un montón de cosas ¿vale? aparte de prepararme la clase. Entonces, tengo una lista de cuentas retrógrada. las listas de cuentas retrógradas es cuando tenemos un objetivo largo que lo repasamos desde el, en lugar de desde el principio al final, desde el final hacia el principio, ¿vale? Y después, pues las listas de delegar, que son cosas que delegamos en otras personas. Todo esto se puede crear en ToDo, ¿vale? En ToDo o en cualquier otra aplicación de productividad, pero ya te permite a ti organizarte. A ti o a la persona que quieres que empiece a organizarte. Si una persona empieza a trabajar con estos seis contenedores, en su vida se empieza a dibujar un poco más de sentido, un poquito más de eh, sensación de hacia dónde van las cosas, ¿vale? Eh, robado del libro de David Allen, de GTD, vale, está el concepto de los 43 folder, otro sistema de productividad que podéis hacer con tu ¿Vale? Con, con Todo o con cualquier otra aplicación. En particular con Todo porque su estructura lo permite. Hablábamos antes de las listas inteligentes. En esas listas inteligentes no juega el factor del tiempo. No está el tiempo eh, y nos puede faltar o por nuestro contexto, nuestras responsabilidades, o bien por nuestro trabajo o nuestra manera de ser. Necesitamos que haya una organización temporal de las cosas. Hemos visto las listas inteligentes y 43 folder es simplemente un calendario perpetuo, en este caso digitalizado, para que eh, yo tenga un orden a lo largo del tiempo de las cosas que me van llegando a mi bandeja de entrada. ¿Cómo? Es muy sencillo. 43 folder viene de, de 12 carpetas, eh, de 12 carpetas eh, una por cada mes y 31 por cada uno de los días del año. ¿Vale? Y básicamente, eh, yo creo que en el dibujo se ve muy bien, podemos ver ahí el 43 folder como es. Es, eh, empiezas el día 1 con una carpeta, los ítems que te llegan los metes ahí, trabajas con ellos, cuando termina el día la carpeta 1 lo pasas al mes siguiente, ¿vale? Y eh, los ítems que se, que se te han quedado lo pones en la carpeta del día 2. El día 2 trabajas con los ítems que te encuentras en esa carpeta, haces lo que te da tiempo y los que no te da tiempo los pasas en la carpeta 3 y la carpeta 2 la colocas al mes siguiente. Si te llega algo que no corresponde a ese mes, que no es prioritario, pues lo colocas en la carpeta de, del mes siguiente, ¿de acuerdo? Y este concepto de 43 23 folder es un calendario perpetuo que nos establece también una ordenación mental, ¿vale? Muy necesaria en estos días de a lo mejor posible saturación de cosas que tenemos que hacer, ¿vale? El siguiente sistema que podemos hacer a través, aquí os he dejado un, pe, un pequeño vídeo, donde se ve con, con, con voz, con, se, se ve y se entiende perfectamente, cuando descarguéis el contenido interactivo lo podréis ver, cómo funciona el concepto de, de 43 folder, ¿de acuerdo? Bueno, eh, el GTD, que mi amigo Miguel Ángel eh, conoce muy bien, ¿vale? Es otro sistema de productividad un poquito ya más sofisticado, esto ya es un escalón superior, ¿vale? que se, se basa también en contenedores muy específicos. También podemos montar nuestro propio GTD usando Todo, ¿vale? Tenemos un proyecto, ese proyecto tiene un inbox donde llega todo, una lista de próximas acciones, que son aquellas acciones que son total y absolutamente eh, prioritarias que hagamos, ¿vale? Eh, mm, ups, eh, sí, eh, ese ese... Ese, esa tarea no es imprescindible que yo la haga ahora mismo, no la coloco en próximas acciones, sino que la pongo en la revisión para que cuando yo haga mi revisión diaria o semanal vuelvan a aparecer en mi radar, ¿vale? Si no toca ahora ni en el, ni en el próximo plazo lo meto en la nevera y si se lo he delegado a otra persona lo pongo a la espera porque a lo mejor esa tarea no depende de mí. Esto está así como muy, muy, muy eh, mmm, explicado de forma muy rápida, pero... Con esta estructura podemos montar un eh, GTD eh, fácilmente, arrastramos los ítems al, al, al inbox y los vamos clasificando eh, conforme eh, nos van llegando. No sé si alguno de estos sistemas de productividad os suenan, os encajan, ir comentándome. Bueno, esto, estas filosofías eh, deben saltar a aplicaciones de entorno eh, corporativo, y a entorno eh, colaborativo, ¿vale? Eh, os, os decía que yo Is, era mi herramienta de productividad hasta prácticamente el lunes, porque ya hemos unificado todos los criterios y usamos Asana como herramienta. Muchos de nuestros proyectos ya lo usaban, pero eh, ya eh, hemos dejado de usar Trello, en mi caso eh, de usar eh, eh, TodoEase, ¿vale? Y eh, existen varias opciones, ¿vale? Una misma app de productividad para todo el mundo, eh, usar dos apps, una para tu productividad personal y otra para la productividad del equipo, o también, y ya hemos visto eh, formaciones a, a ese respecto en el taller físico que hicimos en Málaga y virtual para los compañeros de Sevilla, de IFTT o de Zapier como herramienta de productividad, ¿vale? Es decir, eh, hay muchas opciones, pero, pero tenemos que tener una opción, ¿vale? Es decir, no debemos, debemos caer, eh, no debemos caer en, eh, en, en asumir que es lo mismo la productividad personal que la colaborativa. Lo ideal y lo perfecto es que nos adaptemos a tener una aplicación que nos cubra ambos espectros. El, el trabajo personal, la productividad personal, que puede eh, abarcar parte de las responsabilidades que tenemos en nuestro trabajo, ¿vale? Pero también, no olvidéis que la productividad se habla también de contextos. Entonces, en muchas ocasiones nos gusta tener la aplicación, nuestra propia aplicación de productividad separada, ¿vale? O interconectada, ¿vale? En cualquier caso hay que tener alguna, alguna herramienta. Ahí os dejo el enlace por si no habéis visto eh, el webinar eh, de ToDo, ¿vale? Que nos permite, eh, os puede permitir echarle una vuelta a Todo como herramienta de productividad personal y parcialmente colaborativa, es una herramienta, está muy bien, ¿vale? Pero es una herramienta que, si sí, sí, lo admito plenamente, es una herramienta que está pensada como una herramienta de productividad que ha escalado a ser colaborativa, pero Is eh, no es realmente una herramienta de proyectos, no es un gestor de proyectos. Y si trabajáis por proyectos, o por equipos, se hace una herramienta difícil de, eh, de integrar, ¿vale? Es una herramienta que, que como ya os digo, eh, es muy buena, es de las mejores que yo he encontrado junto con Things que es una aplicación que, de la que yo seguiré siempre enamorado pero que no puedo usar porque solo está la versión de Mac y de iOS, ¿vale? Eh, te permite la compilación por proyectos. Te permite la colaboración con personas, la asignación de tareas, la gestión de archivos... Es muy, muy potente, ¿vale? Pero no está pensada como una herramienta colaborativa. Mi amiga Sana, a la que me está costando querer, ¿vale? Aunque fui yo el que impulsó... Muy curioso, ¿eh? Fui yo el que impulsó eh, a finales de diciembre del año pasado eh, que todo el mundo eh, se unificara y usara a Sana y tanto tanto yo mismo como y mi equipo, pues no, nos hemos resistido bastante a usarla. Asana es una herramienta, me podéis eh, eh, preguntar, bueno, me podéis eh, indicar eh, si la habéis usado o no, ¿vale? Eh, muy suya, ¿vale? Es una herramienta que sí nace del concepto de los proyectos colaborativos, cuyas, cuya raíz interna se basa en el concepto del equipo. ¿vale? Y que los equipos gestionan proyectos. Ahí, y en ese momento a mí sí me gano, ¿vale? Eh, además, también permite, como ocurre en mi caso, el, el perfil, eh, ser un perfil interdisciplinar y llevar varios proyectos de forma que tú, eh, como recurso, puedes ser usado en diferentes proyectos. Es una herramienta que funciona bastante bien, razonablemente bien, en dispositivos móviles. Tiene un diseño horriblísimo, ¿vale? Pero tiene muchas virtudes. Permite asignación de sus tareas, dentro de tareas, a distintas personas. Tiene un sistema de notificaciones eh, que funciona como un tiro. Es interesante. La versión gratuita, te permite eh, formar equipos de hasta 15 personas. El salto ya económico es un poquito más fuerte. Eh, me parece que son 10 eh, euros por equipo para desbloquear ciertas funcionalidades. Eh, Berta dice que ella la ha usado y que no la ha sacado todo su provecho. Es que es una herramienta, ahora eh, que no nos escucha nadie fea, a mí no me convence a nivel estético, y yo es que soy muy exigente con las aplicaciones. Pero sí es una herramienta muy, muy potente eh, para gestión de equipos y ayuda mucho, ¿vale? Eh, hay que tener eh, claro que requiere ponerla en marcha, es complicado. Os, re, os, os recomiendo que no descartéis el uso de secciones dentro de los proyectos, es una de las ventajas que tiene. Es decir, va, eh, eh, empezamos con el equipo... El equipo trabaja con diferentes proyectos, eh, a ese equipo invitas tú una serie de personas, 15 hemos dicho hasta la versión gratuita y después tenemos eh, el proyecto. Y el proyecto tiene la posibilidad de estructuras, de secciones, ¿vale? De secciones diferentes que nos permiten hacer eh, cosas muy interesantes, ¿vale? Y la asignación de tareas, pues también. Tiene unas vistas muy interesantes para que eh, si en, vez de, en lugar de ser la persona responsable o de controller de un proyecto, somos la que envía tareas, la que envía eh, eh, responsabilidades pues aparte del sistema de notificaciones por correo que funciona muy bien, pues hay una vista de hoy donde el trabajador no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es o, o abrir su aplicación o abrirlo en el navegador y hay una, una vista que es hoy y pone todas las tareas que tiene que hacer, ¿vale? quién se la ha enviado y el proyecto al que pertenece por lo tanto es una herramienta muy buena de, de gestión de proyectos colaborativos, un desastre a nivel de gestión de proyectos personales pero Berta está conmigo es que es muy antipática, yo, sí, sí, sé que es una cosa muy ridícula, pero como es una aplicación que tengo que ver tanto, me cuesta mucho porque es ridícula en ese sentido ¿vale? Eh, eh, hablábamos de comunicaciones bueno, hay ciertas opciones eh, que, que traen ventajas, ¿vale? En torno del teletrabajo y las herramientas digitales, bueno, pues se deben aprovechar de este momento para que nos resulte más fácil vender. Podemos ver eh, en el teletrabajo, eh, un, eh, en el teletrabajo eh, como una, un impedimento para vender pero en realidad da muchas ventajas. ¿vale? Eh, la comunicación es más efectiva. Eh, nos permite concentrar el trabajo en una serie de herramientas. Te permite tener acceso local en, en momentos concretos. Eh, y, y, te, y te permite además hacer rápidamente a la conversación y que la conversación continúe incluso de manera síncrona. ¿vale? Entonces, WhatsApp es una buena herramienta de ventas. Puede a lo mejor que no os interese. Cierto es que yo estoy bastante decepcionado con WhatsApp Business porque es muy curioso que WhatsApp normal tenga herramientas muy, muy comerciales como la generación de grupos, las, video, las videollamadas a cuatro, ¿vale? Pero en cambio eh, WhatsApp Business que te permite ciertas estadísticas, etiquetado, eh, mensajes automáticos cuando no estás, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero eh, mmm, tenemos la oportunidad de hacer las cosas eh, bien a través de esta herramienta, ¿vale? eh, Os decía, os hablaba aquí de las ventajas que tiene WhatsApp Business. No sé, mmm, me tiene despistado Facebook porque Facebook es una empresa muy particular para el desarrollo de aplicaciones. Absurdamente, por ejemplo, no tiene Instagram para tablet, mmm, WhatsApp le cuesta mucho avanzarla parece que la avanza solamente cuando Telegram, eh, que a mí es la que me gusta, eh, hace cosas, ¿vale? Y WhatsApp Business, para mí, su año debería haber sido el 2019 y aparte de todo esto, pues, que, que ya hemos dicho, tiene respuestas rápidas como pre, pre, pretextos que tú guardas para poder enviar, eh, tiene una, una cosa muy graciosa que es la, la organización de contactos por colores, ¿vale? Pero no acaban de explotarla. No sé si es que están buscando el momento para buscar eh, cómo poner un servicio de pago, no lo sé, ¿vale? O, o quizás a lo mejor fue el eh, dichoso y la, el cambio de normativa europea sobre la protección de datos, no lo sé. Hay, hay alguna razón que ha hecho que, no, que no, no funcione. WhatsApp y WhatsApp Business, en realidad, lo que nos tienen que permitir es hacer una inversión de la eh, pirámide de comunicación. Es decir, las llamadas es lo más improductivo del mundo. No, me gusta llamar, no quiero que mi gente llame y me llame, no quiero usar correos en cadena, no quiero usar el correo. Cuando nosotros eh, desbloqueamos el uso de, de, de Slack hace más de un año y medio y, y, y, y abarcó lo que hacíamos antes en WhatsApp y hacíamos con correo, el resultado final es prácticamente que hemos dejado las llamadas a un tercio y que, y que básicamente... Eh, mmm, el correo corporativo haya desaparecido internamente. Sigue siendo una herramienta de comunicación con clientes, obviamente, y con proveedores, pero no, yo no sé, es que me resultaría muy difícil recordar la última vez que recibí un correo de un compañero, ¿vale? O, no lo sé, o de un jefe, es que no, no lo recuerdo. No lo sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo hemos supeditado todo a herramientas de comunicaciones digitales invirtiendo la pirámide. Las llamadas son para urgencias y cosas muy complicadas, que no se pueden desbloquear por escrito, pero esto hay que darle una vuelta. Y aquí tenés, tenemos varias opciones, ¿vale? Slack y Microsoft Teams, ¿vale? Nosotros hemos hecho la migración a Microsoft Teams, ¿vale? Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Eh, Microsoft Teams es una herramienta que su uso se ha disparado ahora mismo de manera brutal, ¿vale? Eh, Verte por aquí José Antonio apuntan algunas cosas, hablo de Slack y de Microsoft Team y primero os lanzaros la pregunta, ¿la usáis? ¿Usáis esta herramienta? ¿Deberíais usarla? ¿Vale? También acepto, ¿vale? Como animal de compañía que, porque sospecho que alguno de vosotros lo hace, que uséis, eh, por ejemplo, la mensajería de Slack, perdón, de Slack, de, de um, Sky en combinación con una aplicación de productividad, ¿vale? Pero eh, Slack y Microsoft Teams son herramientas que deben ser una de las dos opciones. Finalmente deberíais desembarcar en alguna de estas dos opciones para trabajar. ¿vale? Sobre todo porque Slack nos permite tener grupos de trabajo. ¿vale? Slack, a mí una de las cosas que me mola muchísimo, vale, es que podemos tener, de hecho nosotros lo hemos tenido, un Slack interno, por decirlo de alguna manera, un Slack externo, Microsoft Team ha puesto una versión gratuita durante seis meses, efectivamente, ¿vale? Pero también tiene una versión en gratuita, ¿vale? Pero eh, puedes tener tres espacios o grupos de trabajo, ¿no? Para proveedores, para clientes y para ti mismo. Eh, me gustaba mucho y me gusta mucho el paradigma de canal, canal abierto, canal cerrado, canal cerrado para la gestión de proyectos, todo lo que se tenga que comunicar de un proyecto está ahí, incluso su compilación en hilos, ¿vale? Esa anidación en hilos. Que de manera que para mí es muy productivo que las cosas estén separadas por canales cerrados y si yo no pertenezco a ese proyecto no veo nada, no me saturan no me envían información pero además si estoy dentro de un proyecto, estoy dentro de un canal pero eh, no necesito opinar sobre algo, pues alguien pone su eh, petición de información su opinión sobre cualquier aspecto del proyecto y se contesta en unión separado Después los canales abiertos, ¿vale? Y después pues la mensajería peer-to-peer, eh, eh, -peer, persona a persona o entre personas. ¿no? Es un, una herramienta que a mí me gusta eh, mucho, ¿no? Eh, ventajas además de este tipo de herramientas que son muy productivas, ¿vale? Son herramientas que nos permiten sacarle, eh, mmm, es como, como me gusta a mí decir, son herramientas que tú las tienes que meter en el taller, levantar el capó y mirar debajo mirar qué hay dentro, ¿vale? Porque como ya decía, pues tiene la compilación en hilos, nos permite enviar archivos adjuntos, la versión de, de, de Slack eh, gratuita permite hasta 10.000 mensajes, ¿vale? Ya depende de, del tamaño de, de, la, de, de la organización para que esos 10.000 mensajes sean o no un, un problema, eh, las chinchetas para clavar en los proyectos aquellos ítems o recursos que son importantes versiones para todos los dispositivos, vale, en definitiva es una herramienta que además está interconectada y se puede interconectar con otras, con Trello, con los sistemas de mensajería, eh, con, con Google Drive, con Asana, el potencial de, de, de, de convertir estas herramientas, o, o poder invertir la, la, la pirámide de comunicación se basa realmente en, en entender que no son comunicación, no son herramientas de comunicación, son hubs de comunicación, ¿vale? Aportáis por aquí. Eh, Berta dice WhatsApp Business, es casi idéntica al normal, yo lo uso a los dos y encuentro poca diferencia. Hay muy pocas diferencias todavía. Eh, José Antonio aporta, que yo creo que quieren potenciar mmm, Facebook Messenger. Es que están ahí, ahí eh, a ver... Eh, en, es que esto va por barrios eh, Facebook es una empresa que la ventaja al ser global es que tiene que pensar en todo y resulta que por ejemplo WhatsApp es un auténtico desconocido en Estados Unidos en Estados Unidos hay dos reyes Facebook Messenger y, y Message que es el sistema de mensajería de, de los iPhone de, de Apple, ya está tú dices WhatsApp y la, dice, la gente dice <risa> ¿vale? perdón el chiste eh, entonces claro no sabe por dónde tirar. Puede ser que una de las opciones sea eso. En cambio, después, por ejemplo, en la India se puede usar eh, pagos, se pueden hacer pagos, micropagos por Facebook Messenger. Entonces, yo creo que eh, por miedo y, por, y porque sabe que es un tío muy listo, compró en su momento WhatsApp, por eso cuando la abrimos aparece el logo de Facebook, <coughs> pero quizás no sepa lo que hacer, ¿vale? Patricia dice eh, efectivamente que Slack y Telegram... Estoy contigo, son mis herramientas de comunicación preferible. Y bueno, ese es un poco eh, el, tema, eh, el tema que hablábamos de, la, eh, de, la, de ese hub de comunicación. El 90% de nuestra comunicación, el 80% de nuestra comunicación tiene que ser a través de ese hub y el siguiente siguiente escalón es con una herramienta como Sky y su pantalla partida que permite hasta 50. Yo he terminado antes una, una vídeo. Eh, clase eh, con eh, 34 alumnos del Máster de Recursos Humanos, donde eh, yo he compartido pantalla, les, he, les hemos hecho un repaso de la unidad 5 que estamos viendo ahora, ellos han participado, algunos por voz, otros por escrito, otros por vídeo y por voz, es una auténtica maravilla, compartir pantalla, chat, tiene un coste muy razonable, eh, versión multiplataforma... Eh, más de 15, yo no sé por qué he puesto 15, me, pare, me, me parece que son 50 la versión gratuita que te permite eh, simultáneamente en una conferencia, que yo ya he visto hasta 37, el evento que tuvimos el viernes pasado por la tarde, hubo 37 personas, ¿vale? Y nos funcionó estupendamente, ¿de acuerdo? Muy bien, cosas que permite, pues, hacer reuniones virtuales, donde incluso ni siquiera es necesario tener eh, la aplicación instalada porque... Puedes compartir la URL, esa URL la pegas en un navegador cualquiera y no, tiene, no tienes ni por qué tener cuenta de Sky ni la aplicación instalada. ¿vale? Esas reuniones se quedan eh, guardadas. Yo creé la reunión con esta edición número 11 del Máster de Recursos de los Humanos y ahí la he dejado. Lo único que tengo que hacer cuando, cuando toca clase, que son dos veces en semana, videoclase, dos veces en semana, es hacer la llamada y se han sacado. Una cosa que también me gusta mucho es que te permite configurar. Eh, micrófonos externos, eh, distintas webcam, es una herramienta que a mí me gusta bastante, ¿vale? Eh, y que, que te permite, pues, además compartir aplicaciones o pantallas, no tenéis por qué tener una pantalla externa, puedes compartir una aplicación específica, es una ventaja también muy buena, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los siete pasos? Por lo tanto, vistas, ejemplos concretos de aplicaciones que, que eh, recordar. hemos hablado de Slack, de una aplicación de mensajería, hemos hablado de Skype, también está Zoom, que creo que Patricia eh, eh, me hablaba en algún momento, o alguno de vosotros en algún momento me hablaba que lo usaba intensamente. Eh, hemos hablado de una aplicación de productividad, que sea colaborativa, hemos hablado de una herramienta de digitalización de documentos. Todos estos son ejemplos concretos, de, de corto alcance, pero a mí me gustaría que tuvierais un despliegue... Eh, rápido de vuestro teletrabajo, ¿vale? Efectivamente, recordaba que lo usabas tú, Patricia. Son siete sencillos pasos. Análisis, propuesta y prototipado, alcance y despliegue, feedback y pivotaje, depuración, despliegue y mejora dinámica. Estos son los siete pasos que yo recomiendo con, con el teletrabajo, ¿vale? Son siete pasos que podéis además ver en este flujo grama que os dejo ahí para que lo podáis descargar y lo trabajéis, ¿vale? Esto es algo de eso que... Que aunque estemos hablando de transformación digital, si tenéis una tablet, lo cojáis en PDF y con el Pencil trabajáis con él, y si no, no tenéis esta opción, que lo hagáis con un folio, porque hay que darle una vuelta, ¿vale? Hay que darle una vuelta a cómo hacer el teletrabajo de manera concreta y específica. El primero es hacer un análisis, tenemos que pensar, eh, no podemos a lo loco, vamos todos a teletrabajar, efectivamente ahora todos tenemos que teletrabajar, porque hay que tomarse todo esto que está pasando muy en serio, pero hay que hacer un análisis, ¿vale? Eh, no podemos descuidar mientras el negocio y, y el teletrabajo requieren una parte, ¿vale? Por eso es importante que uséis ciertas herramientas de análisis. Hay una herramienta de marketing que me gusta mucho de la consultora de RMG, pero que aquí nos puede llevar a entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de análisis. Tenemos que ser capaces de medir nuestro nivel de innovación, la política de comunicación y presencia en redes sociales, qué infraestructuras tenemos y, sobre todo, el punto 8, la capacidad de, de resistencia al cambio que tiene nuestra peña, ¿vale? Porque si nuestra gente es un gato panza arriba que se nieva constantemente a innovar, a mejorar, pues nos reencontramos con, con, con resultados nefastos, ¿vale? Una vez hecho el análisis, tenemos que prototipar. En ese prototipado, a nosotros nos gusta decir que trabajamos por capas de abstracción, ¿no? Es decir, oye, vamos a eh, trabajar eh, mejor nuestra comunicación, vamos a trabajar eh, mejor la gestión documental, va, vamos a construir, ¿Qué, ¿qué aplicaciones vamos a usar? Pues vamos a usar Asana y vamos a montar un pequeño equipo y, y, y se hace poco a poco, ¿vale? Sobre todo también porque pensemos que el despliegue, aunque tengamos que hacerlo rápido, no tenemos que hacerlo de golpe, hay que hacerlo por fases, dos fases Pueden ser la comunicación y la gestión documental. Es muy importante gestionar eh, documentalmente bien las cosas. Vamos a un entorno colaborativo de carpetas, tenemos que consensuar cómo organizamos la información, no puede haber una codificación. Yo siempre le digo a mi gente que cuando eh, un proyecto se abre, la estructura de carpetas la tengo que entender yo, él o ella y cualquiera que abra la carpeta y que pertenezca al equipo. No que tenga el orden que a mí me venga bien y en gana ese, ese momento, y esto sea un, un, una ensalada de datos y de información que no controlamos, ¿de acuerdo? Comunicaciones y gestión de proyectos son dos candidatos para esa fase de despliegue, ¿vale? Después un feedback, es muy importante el feedback, que la gente no te mienta, que la gente no te diga. Eh, no, me encanta, está funcionando estupendamente. No, no, no, no. Esto es que esto no es que lo vayamos a usar un rato, chatos, es que lo vamos a usar a cascoporro. En definitiva, eh, todo esto eh, hay que mm, todo esto en definitiva eh, es trabajar por capas y esas capas las podemos mejorar con, con, con feedback, ¿de acuerdo? Para tener ese feedback claro, tenemos que tener capas, y indicadores que nos permitan medir hacia dónde vamos, si lo estamos haciendo bien, ¿vale? Eh, la, la, la medición que viene por mi manía de, de las matemáticas, pero también por mis manías del marketing, de la productividad, son necesarios. Es decir, cuando hagamos un teletrabajo, vamos a ponernos objetivos claros, concretos. Oye, pues ese, ese objetivo que os, que os eh, he comentado, eh, mm, mm, vamos a, de, a reducir las llamadas a la mitad, ¿vale? La, la voz es el medio de comunicación más lento, ¿vale? Eh, por muy rápido que habléis, es el más lento, ¿vale? Eh, el correo electrónico es el siguiente en, en lentitud y en poca eficiencia. Bueno, pues vamos a poner el objetivo que hacer ese te teletrabajo suponga reducir los correos electrónicos y las llamadas, no que además tengamos que tener más frentes. Por lo tanto, el feedback es una herramienta es un, un protocolo que nos viene mm, bien tener. Todo esto, en una quinta fase, nos debe llevar a depurar esos prototipos con esas mediciones que hemos tomado. Debemos ser capaces de ser críticos. Nosotros éramos muy felices con, con Slack, pero nos faltaban cosas, ¿vale? Y hemos, y hemos ido depurando eh, todos los equipos, por obligación, desde hace dos años, tienen un gestor de un gestor, o tenían un gestor eh, decidido por el director de área de, de gestión de proyectos. Pero eh, era una ensalada de Trellos, de Todoist, de Asanas, eh, de Wunderlys, de distintas aplicaciones. Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que hemos crecido mucho y que teníamos que tener un criterio porque. Eh, nosotros ya tenemos una política de contrato de perfiles interdiscipl interdisciplinares, en definitiva de Peña, que hoy la coloco en este proyecto, y mañana, si este proyecto ya va bien, y va encauzado, y va sobre raíles, lo coloco en otro proyecto. Y, y claro, si le cambiamos de aplicación, era una locura. Entonces, decidimos llegar y depurar porque queríamos seguir creciendo en productividad y en eficiencia, ¿vale? Por eso, después ya, cuando todo esto lo tengamos depurado y hayamos hemos entendido cómo funcionar, hacemos el despliegue. Un despliegue en varias dimensiones. En la dimensión de, del, del, eh, de la gente que tenemos implicada en, esta, en este teletrabajo o de las áreas que están afectadas o de los flujos o procesos eh, que queremos volcar al teletrabajo, ¿vale? Es un camino paulatino y progresivo que debemos lograr. Y por supuesto, de, después tenemos que tener en cuenta que, en el séptimo paso, que la transformación digital mmm, en general y en particular el teletrabajo es algo evolutivo y de mejora continua. No podemos pensar, nosotros nos podemos haber quedado en Slack, eh, eh, mi sueño final, ¿cuál es? que lo tengamos todo en una sola aplicación. Productividad personal, productividad colaborativa, comunicación y gestor documental. ¿vale? Es decir, que eh, en ese todo no haya posibilidad de, de escaparse. Y os preguntaba al principio, esta es así la manera un poco de cerrar el círculo de, de hoy, eh, ¿cuántas aplicaciones de productividad usabais? A lo mejor es un nirvana imposible conseguir dejarla en una, pero si yo eh, consigo que mi organización o en este caso vuestra organización se focalice en, en manejar y que sea vuestro fusil, vuestra herramienta, vuestro martillo y que lo conozcáis perfectamente al detalle porque solo tenéis que conocer una manera de trabajar, una sola herramienta, pues vamos a, entonces a un proceso de minimalismo total y de eficiencia eh, absoluta. ¿De acuerdo? En definitiva, Debemos planificar para triunfar en esta transición tan necesaria ahora, el teletrabajo es una tabla de salvación, sí o sí, para los malos tiempos que nos va a tocar vivir en los próximos meses y todos tenemos que estar implicados eh, en ese proceso. No podemos que Pepita o que Juanito o que Juanita diga, no, pues yo sigo usando mi agenda de papel, ¿vale? Hay que empezar a cortar deditos, hay que empezar a cortar manitas, ¿vale? Porque eso no puede ser así. ¿Vale? La gente tiene que ser consciente de lo que nos estamos jugando y el teletrabajo es una tabla de salvación para hacer más sostenibles nuestros negocios. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto eh, hemos hecho un análisis global de qué es el teletrabajo y qué os puede aportar. Si tenéis alguna duda o consulta es el momento de hacerlo. Por supuesto tenéis mi perfil, me tenéis en WhatsApp, me podéis mandar un privado... Eh, lo que queráis a través de LinkedIn, cualquier consulta que tengáis sobre vuestro proceso de teletrabajo, lo digo sinceramente, lo digo de corazón, no tengo hora, bueno, o sea, si tengo hora, duermo por las noches, como es lógico, pero no os pese mandarme un WhatsApp que en el momento que pueda os lo voy a, a, a contestar. Hemos estado hasta ahora acompañándoos y yo os he acompañado en la formación yo os he acompañado en muchas cosas en cosas que podían hacerse a largo plazo. Pero esto es muy importante, es un deber cívico que hagamos la transición al teletrabajo ya y os lo digo como, como que cree en que todo va a salir bien, todo va a salir bien y, y vamos a hacerlo bien. Pero tenemos que hacer todos un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo de guerra y estoy dispuesto a ayudaros en como he hecho siempre y en lo que haga falta para que esa transición al teletrabajo sea algo de días, y no de semanas, porque lo necesitamos, el país lo necesita, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no tenéis mmm, nada, alguna duda, muchas gracias, muy ilustrativa, muchas gracias, Berta. Juan, ya sabes, cualquier cosa me manda me preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien, pues si no tenéis ninguna duda más, me despido de vosotros, y como siempre ha sido un placer, y me tenéis a vuestra entera disposición. Un saludo y muchas gracias.